¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Dónde están los hombres? ¿Los hombres? Creo que no existen más que unos seis o siete. Los vi hace años, pero no se sabe nunca dónde encontrarlos. El viento los lleva, pues no tienen raíces. Y no tenerlas les causa amargura. ¡Adiós! ¡Adiós!